Hola a todos, soy Mario Álvarez Chaurro y esto es Por qué Leer número 23 y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Hoy quiero compartir con ustedes un libro que vio luz este año y que aborda un concepto que aprendí hace un tiempo cuando trabajaba en temas de tecnología y que se está aplicando muy fuertemente en estos momentos cuando hablamos de relaciones digitales. Estoy hablando de la disrupción, el cual se aborda en este libro Digital Disruption de James McKeeve, editado por eh, Amazon Publishing en 2013 y que habla específicamente del de sencillo poder que tiene una idea y cómo ésta puede crecer si se comparte y genera grandes resultados. En síntesis, lo que este libro aborda es la evolución de la innovación. Pero, ¿por qué leer Digital Disruption desatando la nueva ola de innovación? Principalmente porque este libro, con una gran oferta de ejemplos, expone las principales disrupciones de los últimos tiempos para ilustrar cómo hay que cambiarnos el chip al momento de abordar una realidad. Así como todos los comportamientos que debemos tener en cuenta para hacernos disruptores y para que con la ayuda de las tecnologías emergentes generemos nuevas y mejores ideas más rápido para generarle muy buenas experiencias al consumidor. Asimismo, MacKiwi describe el camino que hay que seguir para generar una disrupción y enumera lo que vendrá si uno se monta en el bus de la, de, de la disrupción. Bueno, si les gustó esta recomendación o les fue de ayuda, no olviden darle like aquí abajo en la esquina inferior derecha del reproductor de video o hacer sus comentarios aquí abajo. O si lo prefieren, pueden hacer sus comentarios vía Twitter, buscándome arroba Mario Álvarez ch marcando su comentario con hashtag ¿por qué leer? No quiero despedirme sin antes hacer un bonus track triple de agradecimientos Quiero agradecer a Fernando Azules y al equipo de la revista Marketing News Por dejarme publicar mi columna desde el aula Donde escribo sobre la desmitificación de, la, de las 4 P's Una publicación recomendada Muchísimas gracias Agradecimientos sinceros a Interlat y a mis amigos de CM Latam por invitarme a ser jurado de los premios eh, Iberoamericanos de Social Media que se van a realizar la próxima semana aquí en Bogotá y los cuales estarán en el marco del Congreso Iberoamericano de Social Media a los cuales están completamente invitados. Quiero agradecer a Eduardo Calvache y a y Izasa por invitarme a su programa Martes de Marcas la semana pasada donde hablamos de la historia de este proyecto, de por qué leer, y dejamos una lista de los 10 libros que todo social media debe tener en su cabecera. El video lo pueden ver en martesdemarcas.com Bueno, no siendo más, después hablamos con más tiempito. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.